no aquí a nosotros no no pero a nosotros no a nosotros no a mí no me hace una foto porque no me da la gana te no me hagas foto que la no me hagas una foto a mí Pero que no me hagas fotos estoy en la calle que te vayas por ahí estoy en la calle no algún problema bueno el problema me los a me a los no me hagas una foto te digo porque no me salen los cojones que me hagan una foto a mí